¡Hola! ¡Bienvenidos, bienvenidos a, a Yopal. Yopal! Bueno, estamos aquí en el departamento del Casanar, en la capital, Yopal, en Colombia y vinimos a un lugar turístico que les queremos mostrar, se llama Historias de Piedra. Los artistas llaneros trabajan la piedra y vamos a verla hacen esculturas muy bonitas en piedras talladas, entonces también eh, hay, dicen que es el mejor mirador del Casanare, donde podemos ver toda la ciudad de Yopal, así es. Bueno, como pueden ver aquí hay unas eh, esculturas de piedra muy bonitas que los artistas de los llanos lo hacen. Ya que ustedes van subiendo van encontrando estatuas como esta, eh, así en piedra. La verdad me ha impresionado, es eh, lo artístico que es muy detalladamente figuras en piedra. El mirador, eh, sendero, perdón, es la verdad muy fácil, muy corto, primero hay que subir en carro, eh, como unos, que Un kilómetro y medio en una subida muy empinada y uno deja el carro ahí en una, en una tienda y llega aquí al mirador. Esta es la ciudad de Yopal, se puede ver toda la ciudad de Yopal. muy bonito dicen que es el, que la vista más bonita de Chopai nos costó 3.500 por persona o sea 7000 pesos y es muy maravilloso porque pues, las piedras cuentan historias Ya hemos terminado el recorrido, entonces eh, muy bonito, la verdad. Eh, si a usted le gusta el arte, digamos como maneja la, la madera, la, perdón, la piedra, es algo muy bonito. Entonces, eh, bueno, entonces suscríbete al canal de nosotros y estamos hablando. Chao.